Ok, buenos días, buenos días mi gente, aquí me encuentro con mi amigo, con mi amigo el, eh, pido, el pido al Almonte al a La Bombita, que es uno de los, de los miembros de la emisora donde está, trabajamos el programa, el programa entre amigos, lo que pasa es que él ha tenido un problema de salud, tuvo un accidente, tuvo un accidente aquí mismo en la casa, donde ha tenido unos problemas en las extremidades porque no puede todavía eh, pararse muy bien todavía está bajo eh, conocimiento médico los médicos le están atendiendo a él él está aquí está aquí con él visitándolo desde Radio Estudio TV 1080p Internacional La Voz de la Fe Cristiana estamos haciendo su visita cordial que siempre le hacemos a él, aquí a la bombita. la bombita, salud del público. Estamos aquí con ellos adelante a ver si el señor si me da la, la salud. Y, y, y otra vez de es que me está atendiendo mi familia. Estoy muy agradecido con toda mi gente. Oh. Y, y, y esperando que. Que Dios haga algo, por fin, que Dios me, me, me, me devuelva mi salud y, y para adelante, hasta, hasta que yo quiera. Bueno, ahí fueron las palabras de mi amigo y hermano. Él pidió al monte, la bombita, reconocidamente la bombita, aquí en el barrio 24 de abril. Eh, vamos a pedir oraciones, oraciones por él, por su salud por su familia, por la persona que lo cuida, casi desde un principio, esa persona está aquí cuidándole, cuidándole a él, va a tener ocho meses, ocho meses, porque no se puede parar, porque le han detectado unos problemas en su columna, en su columna y está bajo estudio, le hacen su, su estudio correspondiente, pero estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí dándole su vuelta. Ya ustedes saben mi gente, ya ustedes saben mi gente, eh, estamos aquí en el barrio 24 de abril, Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana. En la Julio, en la Julio Peña Valdés. Julio Peña Valdés, Antigua dice 8, que 8, se llama. Antigua, Antigua 8 o Repalo 8. Casa 181. No, la, no, Repalo 8, no, la calle 8. Eh, en la Julio Peña Valdés. Julio Peña Valdés. Dice el Julio Peña Bardez Bardez, Bardez Ya ustedes saben, ya ustedes saben mi gente Julio, Ya ustedes saben mi gente Julio, Bye